Un amor caído del cielo. ¿No crees en el gran amor, Tessa? Como en mi película favorita, Ghost. La he visto. La escena en la que Patrick Swayze lleva a Demi Mura al dormitorio por las escaleras. Mm, qué romántico. Si un hombre te lleva en brazos al dormitorio, luego tiene el lumbago. ¿Siempre eres tan práctica? Solo veo las cosas como son. Ya, y yo. ¿Tú crees que existe un hombre ideal para cada una? Si estás en el lugar adecuado en el momento adecuado, Sí. Esa Berger. Otra vez. Sí, enseguida voy. Yo, sí. Me tengo que ir. ¿Mía? Si fueras madre soltera como yo. Solo pensarías en una cosa. En ti misma. Este es el velocímetro en el que ves lo rápido que vas y esto es el altímetro en el que ves lo alto que estás. Por fin. Mamá. Mía. Exacto, mamá mía. Perdón, no volverá a ocurrir, de verdad. Conociendo a su hija, volverá a ocurrir una y otra y otra vez. Lo siento muchísimo. Adiós. ¿Cuántas veces te he dicho que no se te ha perdido nada en el aeródromo? ¿Crees que han puesto ese cartel por diversión? Prohibida la entrada. Es muy peligroso. Y a ti no te puede pasar nada. Porque eres lo único que tengo ¿Eh? oh. Sí, hola Sofía. ¿cómo estás? Pues un poco fastidiada Soy tonta, me he torcido un brazo Y encima es el derecho Tessa, Tessa Necesito urgentemente vuestra ayuda En casa y en la tienda Allí ya habéis empezado las vacaciones escolares y... Es imposible que podamos ir. Estoy plantando un parque nuevo. ¿Y no se puede ocupar tu compañera? No puede hacerlo sola. ¿Y qué vas a hacer con Mía en vacaciones? Con Mía, llevármela al trabajo. No trabajo en una fábrica sino fuera al aire libre. ¿Y no te gustaría venir aquí de vacaciones con Mía? Claro que me gustaría ir ahí de vacaciones con Mía. Pásamela, anda. Sí, un momento. Hola, abuela. Me gustaría mucho más irme de vacaciones con mamá a tu casa que quedarme en ese parque tan aburrido. Anda, trae. Mamá, no. Sofía, ahora mismo no puede ser. Lo siento mucho. Oye, tengo que dejarte. Ya te llamaré luego. Gracias. Es suficiente por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Ana. He reservado mesa en el Roma. Otra vez será. He invitado a casa a unos amigos. Tengo que hablar contigo. Con calma. Podemos hablar aquí mismo. Mm. No me mires así. Seguro que lo pasamos bien. Tienen muchas ganas de conocerte. Mm. por supuesto que me gustaría pasar las vacaciones con mi hija mía en el lago Wolfgang al fin y al cabo fue nuestro hogar durante casi dos años Siendo hora de que vuelva a ver a su abuela me parece muy bien que no culpes a la madre de lo que hizo mal el hijo mis padres hace mucho que murieron lo siento mucho lo llevo bien y Sofía es la única abuela que le queda a mí y me ayudó mucho cuando Bernard se marchó pero no es porque se haya roto el brazo desde que murió su marido Creo que está muy sola en esa casa tan grande ¿Podrías ayudarme? Te lo dejaría todo muy bien explicado Solo tendrías que seguir los planos De acuerdo, muy bien ¿Seguro? Sí Díselo ¡Mía! ¡Nos vamos con lo bueno! Oh! <risa> Frederick, me gustaría presentarte a alguien, mi amiga Gabriela. Él es Frederick Winter, el famoso director que ha pisado todos los escenarios del mundo. Roma, Milán, Viena. ¿Nos ¿No disculpa, por favor? Eres un mal educado, Frederick. Ya le pediré disculpas luego. Ana, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Yo no soy ni un premio de tómbola ni un trofeo que se exhibe por ahí Gabriela no sabe de música tenía que decirle quién eres vale en el futuro te presentaré solo como Frederick Winter mi novio ¿qué ocurre? lo siento, Ana mira, mi madre tenemos que hablar ¿No puede esperar? No, tú sabes igual de bien que yo que lo nuestro en realidad no funciona. ¿Por qué a veces nos peleamos? Eso pasa en las mejores familias. No, no porque nos peleemos, sino porque después de cada pelea cada vez estamos más distanciados. Pero yo te quiero, Frederick. ¿Eso no cuenta? ¿A mí? ¿O a todo lo que me rodea? ¿A mí? ¿O al director? ¿A ti, claro? ¿Y cómo soy? Sin el escenario, sin la batuta, sin el glamour... Ana, nos conocemos desde hace muy poco. Vamos a dejarlo antes de que empecemos a hacernos daño de verdad. Y si me necesitas... Siempre me tendrás ahí. Se me había olvidado lo bonito que era. Hola. ¿Vas a hacer daño a la abuela? ¡Qué va. Me alegro tanto de que por fin hayáis vuelto, Sofía. Mucho. Hola. He oído que tienes mucho talento. Tocarás algo luego? Mm. Mía, me contó por teléfono que había construido esto sola y que se lo quería enseñar a su padre. ¿Bernard está aquí. Claro que no, está en África, construyendo otro puente Pero me prometió que vendría a verme cuando yo viniera a casa de la abuela Sophie. Típico, promete que va a venir y está en África Y yo tengo que secarle las lágrimas Sé que Bernard no ha sido muy buen padre hasta ahora Nunca será un buen padre Sophie, siempre has hecho lo posible por perdonarle su irresponsabilidad Y aprecio mucho tu esfuerzo Pero la verdad es que tu hijo dejó a su hija tirada cuando solo tenía dos años Y lo sigue haciendo una y otra vez Cada día que pasa, las personas cambian Bernard no, deja ya de soñar con una familia feliz Una vez lo fuisteis Pero no lo volveremos a ser Vamos a dejarlo Nada especial. Solo quería saber si a Frederick y a ti os apetece cenar con nosotros mañana. Frederick no está. Se ha tomado unos días libres antes de su próximo concierto. ¿Y por qué estás tú aquí? Porque mi trabajo no se hace solo, mamá. Eres como tu padre, siempre con la empresa en la cabeza. Pero créeme, nada puede sustituir a tu propia familia. Tu padre y yo nos alegramos mucho de tu relación. Lo sé, mamá. Hay que echar un tercio de la botella en el paño. Sí. De lo contrario, no se mueren los ácaros, sino las abejas. Vale. Y mi Fran se revolvería en la tumba. Le echas mucho de menos. A veces las abejas son los únicos seres vivos que me rodean. Una abeja no puede vivir sola porque necesita siempre a la comunidad de su panar. ¡Abuela, vamos! Me voy con mía a la tienda. Podrás seguir sola? ¿Cómo era eso de las abejas y las flores? ¿Tenían algo que ver una cosa con otra? Podré sola, tranquila. Y estaremos todas las vacaciones contigo. Y... posición al este del lago Wolfan. realizaré un aterrizaje forzoso por favor, por ahí, por ahí, por ahí. de la avioneta, se encuentra bien. Si estoy viendo un ángel, supongo que no, Frederick Winter fallado el motor esa verga está herido. Le curaré. ¿Me acompaña? Sí. Si quieres ver un milagro de Dios, mira las abejas Es un proverbio estúpido Las abejas no son ningún milagro Las abejas son... Esto, Estos son las abejas Y me ha vuelto a picar una ¿Una caja de cerillas? <risa> Asesino de abejas Querida señora Vera, las abejas se mueren cuando pican Y si no pican, no mueren Esta me ha picado a mí Póngase corteza de limón o cebolla Le limpiará el veneno ¿Y cómo sabe usted que ha sido una de mis abejas? Eh. En su jardín, señora New ¡Un avión! ¿Un avión? ¿En mi jardín? Me lo acaba de decir una clienta Es inofensivo, es yodo el yodo no es inofensivo, me dolera. No sea usted tan quejica. Oiga, ¿su hijo o su hija toca el violín? Se lo pregunto porque yo también me dedico a la música. Es usted, director, ya lo sé. Hay carteles suyos por todas partes. La que toca es mi hija mía. Y la verdad es que no toca nada mal. Entonces ya sé cómo puedo compensarle el susto. ¿Con podadoras y con segadoras? ¿Mm? Mejor no No Estaba pensando en un extraordinario profesor de violín para su hija ¿Viven ustedes aquí, verdad? Solo estamos de visita, pero nos quedaremos todo el verano Esta es la dirección A lo mejor le apetece Me gustaría mucho que pudiera usted asistir a mi próximo concierto en Salzburgo ¿Por qué ha aterrizado en nuestro jardín? No ha sido voluntario. Uh, Frederick, ¿y tú eres...? Mía. Mía. Hola. ¿Puedo ir a ver su avión, por favor? Claro. ¿Por qué? De mayor quiero ser piloto y volar donde está mi padre. Oh, claro. Gracias. Sophie Newba, Frederick Winter. días. Y encantado. Gracias. Seguro que ya no arranca. Bueno. Hasta pronto. Pero la próxima vez venga a Se lo aseguro. ¿Puedes decirme si tienes novio? Es que sé tan pocas cosas de ti. ¿Cómo iba a tenerlo? Mía enarbola a su padre como Napoleón sus banderas en la batalla de Austerlitz. Y declara a todo hombre enemigo natural. Y yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿Entonces ahora no hay ningún hombre en tu vida? No. Ningún hombre. Pasarás muy bien. Es un lujo tener un profesor de violín al lado de casa. Pero yo prefiero ir a nadar. Pero, ¿qué te pasa, hija? Primero no quieres tocar delante de la abuela. Y ahora me pones esa cara tan larga. Pero si te encanta... Venga, me gusta tanto irte cuando tocas. Cuando tocas es como estar en el paraíso. El paraíso. ¡Oh! Mira cómo está este jardín. Oh, hay que hacer algo con él No hay que hacer nada El jardín se quedará como está Buenos días Me llamo Tessa Berger, ¿y ustedes? El hombre que mata a las abejas de la abuela Al revés Esos bichos me matan a mí Me encontrarán muerto en el jardín por picaduras Pero a tu abuela le da igual Es como la abeja reina que mata a todos los hombres que se acercan a ella Bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Dar clases de violina mía He oído que tienes mucho talento Perdón, este es Reginald Menzel Mi tío Y cuando no está cazando abejas Es un hombre muy simpático Un violinista magnífico Y un gran profesor de violín para niños A ver, enséñame tu violín En casa, en casa. Es que no querías que me trajera mi superestar. ¿Y por eso lo escondiste en la funda de tu violín? Pues sí. ¿Prefieres jugar con aviones que tocar el violín? Me gusta tocar el violín. Entonces, vuelve cuando tengas uno, ¿eh? Lo siento muchísimo. Lo siento mucho, me da mucha vergüenza. Adiós. ¿Nos vamos a gras? a buscar tu violín no se puede tener todo en la vida y esta vez has escogido el avión ya no tengo ganas de ir a nadar la misma cara se me quedó a mí la primera vez que vi a mi Cristel tonterías Solo me parece simpática. Hasta que conocí a Cristel, también yo quería vivir solo para la música. reginal. las mujeres juegan un papel importante en mi vida. ¿Y qué mujer juega un papel importante en tu vida? De momento, Ana María ¿Fonturo? ¿Fonturo? ¿Es de esa familia de industriales de Salzburgo? ¿Y por qué no la has traído contigo? ¿La quieres? Bueno... Digamos que estuve enamorado al principio Cuando solo nos veíamos de vez en cuando Yo vivía en Milán Ella trabajaba en la empresa de su padre Y era todo maravilloso ¿Y ahora vives en Salzburgo? Y os ha atrapado la rutina diaria Sobre todo me he dado cuenta de que no me quiere a mí Sino al director famoso Otro símbolo perfecto para el estatus de su familia Frederick Una relación sin amor No merece la pena Sepárate de ella Voy a hacerlo Y otra cosa, si Tessa quiere nadar, seguro que va donde va siempre la abuela de mía. ¿Sabes dónde nada la señora Niuba? ¡Qué hoja. Otras personas aparecen de un modo normal. Pero usted o cae del cielo o surge de repente de las aguas. Lo siento, no quería resultar tan brusca. Y yo no quería darle otro susto. Oh, le cuento lo dotada que está mía Y cuánto le gusta tocar el violín Y entonces aparece un avión en su funda Creerá que estoy totalmente loca? No Creo que está... Seguro que está acostumbrado a que las mujeres esperen que las bese Pero yo no soy de esas Sea. Soy Ana Fonturo, una amiga de Frederick Sí, ya lo sé ¿Le ha hablado de mí? Uh, sí, bueno, pero no está aquí y No sé dónde está ni cuándo va a volver No importa, le esperaré ¿Puedo? Uh, sí, por supuesto Lo siento no quería hacerlo, es decir Sí quería, pero No porque sea de esas mujeres Sino porque usted Es usted Lo que en realidad quería decirle es Quédese un poco más Por otro lado, encuentro que la aviación y la música encajan muy bien. Para mi hija, volar se ha convertido en una obsesión. En lugar de ir al colegio, se cuela en un aeródromo. Otros niños de su edad leen libros de aventuras. Mía estudia un manual para pilotos. Resulta muy curioso. ¿De dónde le viene? Su gran sueño es volar para ir a ver a su padre. Le quiere con devoción. Pero él no le hace mucho caso. Prefiere construir puentes por todo el mundo a tender uno solo entre él y su familia. ¿Entonces ustedes ya no están juntos? Hace mucho que no. Nos abandonó cuando Mía era muy pequeña. No debió de ser fácil. Ah, no lo fue. Me quedé sola en una situación en la que se necesita mucho al otro. Es verdad. Cuando alguien te necesita mucho... Puedes dejarle solo No importa lo que sueñes ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Entonces hasta mañana Tengo muchas ganas ¿Qué pasa mañana? Uh, nada especial ¿Me ayudas con los tarros de miel? Bueno, ¿qué tal tu clase de violín con el señor Menzel? He puesto en ridículo a mamá porque en la funda del violín había un avión en vez de un violín. Ay, con él nadie se pone en ridículo. Con lo picajoso que es, el único que hace el ridículo es él. Su jardín es la vergüenza de toda la zona. De todas formas. A veces, cuando sopla el viento, le oigo tocar el violín. Y es precioso. Y también ha dicho algo de ti. ¿Ah, sí? que eres como la abeja reina que mata a todos los hombres. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por confiar en mí. Bueno, entonces... Entonces, hasta la vista... Adiós. ¿Está bien? Eh, sí, sí, estoy bien. Me gustaría invitarla mañana a cenar. En compensación, por caer del cielo y, y surgir de las aguas. Encantada. Hasta mañana. Por la noche. Hasta mañana por la noche. <risa> ¿Tiene miedo de que le piquen? Pues ahora vas a ver lo que es que le piquen, de verdad. Abeja reina, asesina de hombres. Oh, sé que había prometido ayudarte, pero... Ella ya está en la cama. Y lo he hecho todo, con un brazo. ¿Dónde has estado tanto tiempo? ¿Dónde? Tal vez en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No estarás hablando del director. Hay un proverbio que dice... Pájaros y peces no se pueden enamorar. ¿Dónde construirían el nido? ¿No irás a creer que él y yo es famoso, es director, es un mundo muy distinto? Y no estoy loca. ¿Ah? Entonces mañana será otro día. Ha estado dando conversación, pero luego se ha cansado y se ha ido a dormir. ¿Por qué no has llamado? ¿Y qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar. Sé sí, que no hemos empezado bien. Y tienes razón, me he enamorado de ti porque eres director. Ana, por favor. Pero no solo por eso. ¿Cómo eres de verdad? Y me gustaría enseñarte cómo soy yo. Tienes que darme otra oportunidad porque... He conocido a alguien. ¿Te has dado prisa? ¿Es algo serio? Todavía no lo sé. Pero me gustaría averiguarlo. ¿Ya has acabado? Casi. Venga, ya seguirás mañana. A la cama. Te quiero mucho, mamá. Yo también te quiero mucho. ¿Ya no estás enfadada? No, ya no estoy enfadada. No. Que duermas bien. Buenos días. Gracias. Me llevo un trozo. Aquí tiene, señor. Gracias. Buenos días. Buenos días. Es demasiado pequeño. Tampoco, Tampoco. me vale. ¿Y este? Oh. Sí, que ese sí. Este sí. Envidio a la mujer para la que va a cocinar. Envídieme a mí. No puedes volar el avión por el pueblo Es peligroso No puede decirme nada, no es usted mi padre ¿Qué te parece si practicas un poco menos el vuelo y un poco más el violín? Pero no tengo violín ¿Y si te consigo uno? Sería genial, ¿podré volar con usted alguna vez? Sí, si tu madre no tiene nada en contra No puede ser Pero mamá... Lo siento, he sido impulsivo. Para esta noche, he comprado esto. Yo no, sí, bueno, pero nada especial para esta noche. Las rebajas de verano. No ha podido resistirse. Podemos subirnos al avión solo para verlo, practicaré mucho con el violín. He prometido a Mia que le conseguiría uno. Es muy amable. No despegaremos, se lo garantizo. Vale, de acuerdo Me parece bien Pero no te entretengas mucho, la abuela Tiene una sorpresa Y no se atreva a despegar Porque le mato Este se llama horizonte. Este es el altímetro y esto de aquí es el sistema de navegación. Si nos dejasen volar, podríamos llegar hasta África. Echas de menos a tu padre, ¿verdad? Ya estarán a punto de llegar. ¿Bernard? Hemos logrado darle una sorpresa Hola, Tessa Ahora lo entiendo Te has hecho la inválida Me has mentido para que viniera ¿Estaríais aquí si no? Claro que no Habrías trabajado y mía, si habría pasado todas las vacaciones mirándote Bonitas vacaciones para una niña ¿Qué haces aquí? ¿Quieres pasar tiempo con Mía? Sí, exacto. Pues podrías haberlo hecho en Gras. Has tenido todo el tiempo del mundo. Sí, es verdad, pero ahora estoy aquí. Y esto es mucho más bonito que la ciudad. La casa es grande y hay sitio para todos. Y será casi igual que antes. ¿Antes? Antes solo me hizo daño. Ha sido un error. Un error no. Es una oportunidad para todos vosotros. Mía necesita un padre. Y tú, una familia. ¿Para que no haga más tonterías? Te liaste con la mujer de tu jefe. No me extraña que te despidiera. Sí, fui tanto. Y ese puente habría sido un gran desafío. Se construirá en uno de los lugares con más viento de la tierra. Ya es hora de que sientes la cabeza, Bernard. De que sepas cuál es tu sitio. Por eso estoy aquí. Prométeme solo una cosa. Que nunca volverás a hacer daño a Tessa y a mí. Abajo. Mía. Mía. Hola, hola, mi tesoro. ¡Qué mayor estás! especie de nube con muchos puntos pequeños y de repente aparecieron las cigüeñas desde Alemania, miles fue como si llovieran del cielo sobre el gran cráter del Gorogoro y viendo las cigüeñas pensé en ti pero es que vas a salir Bernard ha venido a vernos cuando vuelva te daré las buenas noches ¿Y cuándo me enseñarás las cigüeñas y los puentes? ¿Qué le pasa? Nada serio. Solo Frederick. ¿Y? Creo que... le falta sal. Oh. Espero que venga... Aunque el padre de mí haya vuelto. No sé si para quedarse. Mejor no pensarlo. Oh, no. Se me ha olvidado la miel para el postre. Con eso puedo ayudarte. ¿Sabes dónde va a nadar? ¿Le compras toda la tienda? Venga, hombre. Antes era muy simpática, pero... La soledad la ha vuelto gruñona. Menos mal que tú no lo eres ¿Por qué no dejáis de pelearos de una vez y os hacéis amigos? Porque con esa mujer no puedo intercambiar ni una palabra razonable, por eso Me voy al cine ¿Al cine? Ha venido ¿Habíamos quedado hoy, o no? Claro, pero... Oh. Está guapísima. Usted también. Siento llegar tarde. Hola. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Supongo que el de antes era su ex marido. ¿Puedo pasar o no? Pues claro, se alegrará de que haya vuelto. ¿Quién? Bueno, su marido. ¿Por qué? Porque ahora Mía tendrá una familia de verdad. Somos una familia de verdad. Lo que dice no tiene sentido. De lo único que me alegro es de que Mía vuelva a ver a su padre. Venga, vamos al jardín. Qué bonito Dicen que hay que hablar con las plantas Pero son ellas las que nos hablan Solo hay que saber escucharlas Vaya ¿Y qué le dicen las flores del jardín de Reginal? Gritan socorro Cuídanos o nos ahogarán las malas hierbas Yo soy paisajista Sé lo que digo es paisajista. El jardín lo plantó Cristel, la difunta mujer de Reginald, mi tía. Y él no deja cambiar nada. Eso es amor. Iré a buscar algo de beber. ¿Champan? Ah, sí. Richard Wagner dijo una vez... Nunca capturo el alma de la música, como cuando estoy enamorado. Mm -hmm. A mí me pasa lo mismo con las flores. Naturaleza y música. Qué combinación tan maravillosa. Usted combina la aviación y la música. Pilotar un avión es... Como cruzar la frontera de un mundo incorpóreo. Es una amplitud inabarcable. Entiendes lo que es la eternidad y sientes felicidad hasta en la punta de los dedos. ¿Hasta en la punta de los dedos? Sí, de verdad. ¿Por qué no vuelas.? Lo siento. ¿Por qué no vuela alguna vez conmigo? ¿Miedo? ¿De estrellarme? Puede fiarse de mí. ¿De un director volador? Puede confiar en mí plenamente. A lo mejor algún día. Frederick. Tessa. ¿Volaremos? Muy bien, volaremos. Thank <laughs> you. He sentido el aliento de la eternidad y felicidad hasta en la punta de los dedos. Ah, oh, sí. Quiero ser sincera contigo. Ya no creo en el amor. existe Sí, cuando se tiene mucha suerte como Reginald con Crystal. Pero ¿quién la tiene? Para la mayoría el amor es una ilusión Al principio eres feliz, estás enamorado, eres cariñoso Y luego viene la rutina diaria, sobre todo con los hijos Y ¡paf! te quedas sola no. Ya no quiero eso Una mala experiencia con tu ex marido no puede amargarte el resto de la vida es que me parezco a él no te pareces eres un director famoso y yo me dedico a remover la tierra si realmente tenemos algo en común solo durará un instante y para mí es muy poco hasta ahora las mujeres solo me han querido porque soy famoso Tú eres la primera mujer a la que le da lo mismo. <risa> Tessa, escucha. Para mí un instante también es muy poco. Y por eso te esperaré. Hasta que entiendas que un hombre que ama la música y una mujer que ama las plantas tienen mucho en común. Puede que tarde mucho. Tarda lo que quieras. Te esperaré. Te propongo un plan Ven mañana al ensayo de mi orquesta Luego nos iremos a comer Y por la noche... A tu concierto <risa> ¡Mamá! Mi tesoro Hola <risa> Frederick Winter Bernard Mewa Encantado Me voy Hasta luego Adiós ¿Qué tal la clase de violín? Al señor Menzel le gusta mucho Dice que si sigue así tocará con él en su próximo concierto Y papá vendrá a oírme, ya me lo ha prometido Quiere que volvamos a ser una familia ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás dando esperanzas a Mia Nunca seremos una familia y lo sabes muy bien ¿Cómo se te ocurre algo tan absurdo? Mía me lo preguntó y le dije que alguna vez lo había pensado ah. Y creo que es posible Tessa, he cambiado Podemos volver a conocernos por Mía también. Tú y tu madre. <risa> si realmente quieres hacer algo por Mía, sé un padre para ella y no un fantasma que se tiene que inventar con sus sueños y sus esperanzas. Conócela y sobre todo dale la oportunidad de conocerte. ¿Por qué no me la das tú? ¿Porque hay otro? ¿Nunca escuchas lo que digo? ¿Es él? ¿El de antes? Tienes que aclararle las cosas a nuestra hija. Habla con ella. Tessa. ¿Tessa crees que no sé cuánto daño te ha hecho Bernard? Estaba allí cuando encontraste su carta. Vi cuando te hirió y lo sola que te quedaste con una niña de dos años. Sí, fue un cobarde. Tenía que haber hablado contigo y haberte dicho que su primer contrato era en Qatar. Pero... Tú también sabías desde el principio que no iba a construir puentes solo entre Gras y Salzburgo. Es verdad. Pero que no volvería nunca más, no lo sabía. Sí, fue un miserable. Es verdad. Pero... era muy joven y quería triunfar. Ya lo ha hecho. Y ahora os echa de menos. ¿No tienes miedo de que su vida sea demasiado grandiosa y extraña para ti y para mí? Al principio sí, pero desde hoy, cada vez menos. Ligero, No, más ligero Señoras y señores, esto es un ensayo general Falta muy poco para el concierto Despierten, es una pieza ligera Rápida como un niño No sean tan plumpeos La naturaleza se despierta Todo florece y se llena de sensaciones Díganos lo que sienten Tenemos que transmitirlo con la música Bueno... Vamos a estirar un poco las piernas. Haremos una pequeña pausa. Gracias. ¿Todavía crees que no hay nada que nos una? Hola, Frederick. Ana. Ana Fonturo de Saberger. Ven, por favor. Supongo que esa es la mujer de la que me has hablado Sí Pues antes de que tomes una decisión Vamos a tener un hijo, Frederick Señoras y señores Se acabó el ensayo Gracias, estoy seguro De que el concierto de esta noche será fantástico Ana tiene un problema. Es mejor que me esperes en el café. Claro. Hola, ¿qué desea tomar? Un café con leche, ahora mismo. Te lo quise decir cuando fui a casa de tu tío, pero, bueno, cuando me hablaste de ella, ya no tuve valor. No se ve nada. la cabeza. Y estos son los bracitos. Voy a ser padre. Dijiste que si te necesitaba estarías ahí. Y he estado pensando mucho tiempo si debía decírtelo o no. Pues, claro que debías. Para eso soy el padre. Y por supuesto cuidaré de ti. Cuidaré de los dos. Quiero que nuestro hijo reciba la mejor educación. Y quiero que sea feliz. Y yo también. Lo que no quiero es que murmuren cosas a sus espaldas. Que su padre le dejó tirado que es ilegítimo el resultado indeseado de una pequeña aventura. Un error. Ana, ¿qué esperas exactamente de mí? Me gustaría que creciera en una familia como tú y yo. Tiene derecho a ello, Frederick. Nuestro hijo me necesita a mí y también a ti. ¿Quieres que nos casemos? No puedo hacerlo sola. No en el mundo en el que vivo. La cuenta, por favor. Son cuatro cincuenta. Está bien. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. La mano izquierda en el azul. Vale El pie izquierdo en el rojo ¿El pie izquierdo en el rojo? ¿Pero cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo Sí que puedes, papá Para eso construyes puentes ¡Has perdido! ¡Has perdido. perdido! Bueno La abuela me ha dicho que a veces haces puentes Y aviones Que imaginas que vas a verme Y que piensas en lo que haremos juntos es algo bonito. Los padres deben estar con sus hijos. ¿Mm? Vuelves sola No vas al concierto Miras fijamente el móvil Sophie, por favor Está tocando otra vez ¿Reginald Menzel? Creía que no le podía soportar Y no le puedo soportar porque se pone como un histérico con mis abejas Pero toca el violín de maravilla ¿Y por qué no se lo dices alguna vez? Porque no se puede intercambiar con él ni una palabra razonable pues yo voy a hablar con Frederick. Algo no marcha bien. Iré mañana a primera hora. ¿Y ahora qué? No lo sé. Solo sé una cosa, que nunca me he sentido tan impotente. ¿Tesa? Debería haberte llamado. Tengo que verte. ¿Con esa. hablarme de amor y vas a ser padre? No lo sabía. Esa. Ana y yo ya no estábamos juntos cuando nos conocimos. Suéltame. Maldita sea, suéltame. a picar otra abeja Esa melodía que acaba usted de tocar Hacía mucho tiempo que no oía nada tan bonita La compuse para Christel, mi mujer Es realmente embrujadora No la podía tocar la compuse para su entierro y la toqué allí. Y ahora... me he despedido de ella para siempre. Cuando vi la ecografía y me di cuenta de que era mi hijo, no sabes lo que sentí cuesta imaginarme lo que significa ser padre pero me siento preparado Tessa Ana quiere que me casen con ella porque sus padres no aceptarían a un hijo ilegítimo pero haré todo lo posible para encontrar otra solución Sé lo que significa criar a un hijo sola Da igual en qué mundo No podría querer un hombre Que hiciera daño a una mujer Por supuesto que estaré al lado de mi hijo ¿Un fin de semana? ¿Cada 15 días? No, eso no es estar a su lado No estarás cuando dé sus primeros pasos Cuando le salga el primer diente Cuando ría, cuando llore Cuando diga papá por primera vez Pesa, por favor Todavía no tienes ni idea de lo que te perderías Algún día te darás cuenta Pero cuando lo hagas, Frederick Será demasiado tarde Ya te lo habrás perdido Una vez dijiste Que cuando el otro te necesita de verdad Tienes que estar a su lado Sin importar lo que sueñes No dejes sola a Ana Y sobre todo no dejes solo al niño Pondré la arena. Y, y allí el columpio. Voy a ser tío abuelo. ¿Tío abuelo? Sí. Ah. Frederick. ¿Cree usted... que Tessa querrá diseñarme el jardín a pesar de todo? Mm -mm. Antes... Este jardín era un paraíso Un paraíso que había creado mi Cristel Ahora está asilvestrado Pero no quería cambiar nada de él Cada flor, cada tallo Incluso cada mala hierba me recuerda a ella ¿Y ahora quiere poner arena? Columpios y nuevos parterres eh, quiero que el hijo de Frederick pueda jugar aquí Y que algún día traiga a sus amigos Una vida nueva ¿Lo entiende? La soledad cansa mucho Mis abejas eran en realidad las abejas de mi marido A veces él metía a la abeja reina en una caja Y sostenía esa caja con una mano Hasta que acudía a todo el enjambre al final acababa cubierto de abejas por todas partes. ¿Y nunca le picaban? Nunca. Le quería muchísimo. Cuando se quiere a alguien de verdad, el amor nunca acaba. Hoy hace un día estupendo para volar. Hola, Perla. Te quiero mucho, mamá. Oh, y yo a ti también. Tengo una sorpresa chulísima para ti. ¿Sí? Uh -huh. ¿Ahora mismo? Sí Bueno, ¿y dónde está mi sorpresa? Una parte de la sorpresa soy yo En la barca hay una cosa para vosotros Tienes que subirte Venga, sube Demos una alegría a mía uh -huh. Vale La otra parte de la sorpresa Bernard, te conozco No ha sido Mía, ha sido tú quien ha tramado esto Sí, vale Pero Mía tenía razón Es el único lugar del que no puedes escapar ¿Ya has hablado con ella? Sí No, bueno, es que no es tan fácil Bernard, no puede ser un padre responsable por una vez Tessa, lo estoy intentando Ahora quiero que hablemos en serio ¿Sobre tu madre? Sobre Mía Tessa, lo he estado pensando. Y tengo claro que mi sitio está aquí, con vosotras. Con mía. Pero ya, no nos queremos. No te imagines cosas. Ya. Llegó un momento en que nuestro amor se perdió. Pero no significa que no haya nada entre nosotros. Todavía nos queda un poco. Todavía hay puentes rotos entre nosotros. Y se me da muy bien construir puentes. Creo que deberíamos intentar volver a vivir juntos. No es demasiado tarde. ¿De verdad quieres estar con Mía y conmigo? No solo de vez en cuando, sino todos los días. Ser una familia de verdad, con todo el estrés aburrido de la vida diaria... ¿No quieres más aventuras en África, sino un trabajo sedentario en una empresa de ingeniería? ¿O te imaginas el intento de otro modo? No, me lo imagino así. ¿Sabes? Me daría por satisfecha con que pasases todas las vacaciones con Mía. Con eso ya sería feliz. Te lo prometo. ¿Mmm? ¿Está cerrado? Hola, Reginald. Hay cosas a las que no se les puede cerrar la puerta. Agradezco que hayas venido No podía dejar colgado a tu tío No tienes ningún talento para trabajar en el jardín Déjame ver ¿Te duele? Puedo marcharme de aquí sin más. Ya os lo he dicho. Sí, vale, sí. ¿Me podéis mirar los vuelos? ¿Ya los habéis mirado? Fenomenal. Vale, muy bien. Hasta pasado mañana. Adiós. Mira una cosa Tengo que volver a África ¡En avión a África! ¡Yupi! Tengo que irme solo Escucha, hubo problemas y me dijeron que no necesitaban que construyera más puentes Y ahora me necesitan otra vez de repente No puedo dejarles colgados ni tampoco a las personas que tienen que cruzar ese puente. Lo entiendes, ¿verdad? Ay, mía, no me mires así. Cruzaremos juntos ese puente, te lo prometo. Me prometiste que no te marcharías. Lo sé. Y que estarías aquí cuando tocas el violín en el concierto del señor Menzel. La próxima vez. Y mamá y tú... ¿Qué pasa? Tessa, tengo que volver a África. Mia ya lo sabe. Tessa, estaré entre tres y cinco meses. Luego volveré. Oh. Sí, te necesito. Mía se ha ido. Sí, voy hacia ti. Te quiero mucho, pero a su manera. ¿Crees que podrás dormirte? Dios es amor mío. Mía me ha prometido que la próxima vez no volará ella sola, sino que... iremos todos juntos. ¿Ahora qué vas a hacer? Plantar el jardín de Regina, volver a Gras, criar a Mía, y vivir el resto de mi vida. ¿Y tú? Como Ana no quiere quedarse aquí, buscar casa en Salzburgo, seguir con la música y sobre todo criar a mi hijo. Y también sé lo que haré el resto de mi vida. llegar tan tarde no pasa nada mira aunque es una monada podría haber comprado la tienda entera soy todavía peor que mi madre que está como loca porque va a ser abuela yo también he comprado algo seremos muy buenos padres y además mi madre está convencida de que nuestro hijo estará muy dotado para la música e incluso le ha comprado un violín Pensando en ella a pesar del poco tiempo que habéis estado juntos. El amor no tiene que ver con el tiempo. O existe o no. Entonces era realmente amor. Ana, es amor y eso no puede cambiar. A pesar de todo, me he decidido por vosotros, por ti y por nuestro hijo. Porque tienes razón, porque necesita una familia y haré todo lo posible para, para que seamos felices. ¿Estás nerviosa? Yo sí, pero mía es la calma en persona Estas son las sillas reservadas para nosotras y para ti ¿Y Frederick? Frederick no puede venir Tiene que ocuparse de su familia Vendrá Tenemos que irnos, hay que preparar la boda No quiero ver la decepción en tus ojos cada mañana Porque soy yo en vez de ella no es fácil que un niño no tenga padre, pero es mucho peor que viva con una mentira. ¿Una mentira? ¿Por qué quiero a Tessa? Porque te engañé cuando estabas en Milán. Una aventura de una noche, ni siquiera tengo su teléfono. No es el padre perfecto, no se lo puedo presentar a mi familia. Frederick, tengo mucha presión. La familia, la empresa, los amigos. Lo siento, pero todo encajaba también. A pesar de todo, te quería de verdad. Criaré a mi hijo sola. muy feliz. Ana. Lo siento. Podría haber sido hijo tuyo. Y lo fue. Durante unos pocos días maravillosos. ¿Estás triste? En un primer momento lo estuve. Pero... Que no sea padre ahora no quiere decir que no quiera serlo en algún momento. E incluso puede que muy pronto, si es que tú quieres, y por supuesto mía... <risa> ¿Quieres casarte conmigo? Sí Sí